Eh, unas palabras, eh, alrededor de 60 segundos tienes para improvisar con una base. Y vamos a ver qué tal se nos da. Venga, vamos a ello. Sí. Yo no voy a desaparecer, soy como un amanecer No te esperas en cuándo va a salir el sol Ya verás que vengo aquí como un caracol Yo lo hago despacito, pero a la vez yo me siento como un bonito Que va subiendo o bajando la, el río Yo aquí me siento con seguridad Yo te voy a decir que no necesito más que la libertad que viene Ya verás que viene aquí como si fuera un furioso Yo vengo aquí, no soy un coloso no me siento como si fuera un oso libre en el campo yo tengo un código y yo aquí te canto lo que traigo ya verás que vengo con esto y yo lo valgo porque soy como el champú yo vengo original no sé cómo vendrás tú y ya da igual como lo haga yo soy original no soy de praga tampoco soy de la república checa yo lo no sé que he venido aquí con la réplica no quiero no soy Greta Thunberg, ya verás que vengo. No soy Michael Herbert, yo. La verdad que lo he sido, lo he hecho complicado, lo he hecho complicado. Bueno, lo he hecho un poquito complicado. La verdad es que estoy un poquito oxidado porque hace mucho que no que no improviso, pero bueno, ahí se va, ahí va la cosa. Yo no voy a volar, te voy a improvisar, te voy a demostrar cómo lo puedo hacer de esta manera. Yo te voy a invadir, no te voy a invadir, no soy ningún estado de los Estados Unidos, no soy Donald Trump, no te lo traigo barato, ya verás que vengo aquí con el tran tran, ya verás que vengo aquí de una manera que me traigo a las personas en los hombros, más bien lo que tengo más hombros que son escombros, ya verás que vengo aquí con la comida, no me vengo oh, oh, rendida, me abro la herida y mm, abro un hoyo, ya verás que vengo... Aquí yo me como el bollo y subo al edificio Yo hago el artificio, soy como un fuego de artificio Ya vengo aquí con el deforme, yo soy como un transformer Yo me transformo en coche y también en un reproche Ya verás que vengo aquí con la cadena Yo abro aquí, no me dejo las penas Yo no soy joven, ya me hago un poco mayor Yo vengo a la final de Nueva yo Como si fuera contra los Lakers No soy un dinosaurio yo aquí quiero los likers, no sé, es lo que se me ha ocurrido, es lo que se me ha ocurrido, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No damos para más, a lo mejor la próxima irá con un poquito de más magia, pero no es lo mismo escribir que improvisar, la verdad. Incremental mode, Uf, este no me lo sé nunca. Para bueno, venga va. Yo no vengo con modas, ya verás que vengo aquí No me fastidies, no me jodas Ya verás que vengo aquí de una manera Yo acorto las podas, Ya verás que no quiero ninguna ah, ah, Ninguna camiseta nueva ¿Y qué es eso de velorio? La verdad es que no lo sé, me suena como a tanatorio Pero no sabía darle un significado Da igual, yo me he quedado estancado Y al final voy a cazar la palabra Que venga por un lado, es macabra Yo soy como acero y a Aguanto el aguacero más, no te quiero plagiar porque no soy un plagiador. Tampoco soy un, un, un actor de doblaje y no quiero pagar impuestos. Pero da igual son estos los presupuestos. Y si tengo una meta es llegar, a ser libre en un mar de eh, trompetas. ¿verdad? Esto es un experimento, ya verás que vengo aquí, te lo cuento Con la explosión en la llanta, ¡hostia! Ahora va más rápido, soy como el diaco Soy como un abacos, vivo en un país Yo aquí, pues, me bebo una copita de anís Es que, ¡ah! Dios, no me lo esperaba, no lo esperaba, vale Incremental significa que cada vez aparecen más palabras Joder, vale, lo estoy... Lo estoy... Lo estoy descubriendo con vosotros Y bueno, vamos a ver la temática Que bueno, se me da mal, pero bueno yo, yo lo hago con pasión Ya verás que vengo aquí trayendo la razón La razón es una sin razón Porque al final todo la... Te la trae el corazón y no el cerebro Yo celebro que al menos pueda estar cuerdo No, más bien prefiero estar loco Si estar loco significa no poner el foco En una cosa o en otra Si da igual, si al final todo es la misma cosa Lo único que queremos es ser libres En un país donde puede que emigre A otro sitio para poder salir Sin tener que reincidir sin tener que llegar a la cárcel Por querer vivir de una manera que a ellos no les gusta Ya verás que vengo, esto asusta Menuda chusta, yo que sé, cambio de temática uh, Qué mal, qué mal, me ha ido muy mal Yo, ya verás que vengo con el culto Esto es un insulto, decir que vengo... De una manera Y ya verás que para esto no tengo madera Y creo que lo voy a dejar Porque cada vez doy más pena Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es de esta manera Bueno, pues nada, chavales Yo creo que voy a cortar aquí porque la cosa No se está dando tan bien como me gustaría Y bueno, al fin y hay cabo que... Hasta ahora he estado currando ¿Y, ¿Y qué le vamos a hacer? El cerebro no da, no da para más Creo que aquí se corta La inspiración y creo que para improvisar realmente necesitas estar motivado Y necesitas a otras personas que, que te motiven Estar aquí solo en casa ah, Improvisando la verdad es que no es muy motivante Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Y venga, hasta luego